En este video tutorial les voy a explicar la actividad taller para la coevaluación, para la evaluación por pares. Lo vamos a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a ver cómo vamos a configurar eh, la actividad taller y en la segunda parte lo, vamos a configurar las diferentes fases que forman parte de, del taller. Vamos a comenzar activando edición y en añadir actividad o recurso. En actividades, seleccionamos Taller. A continuación, en esta ventana, vamos a ir configurando los diferentes apartados. El nombre del taller, vamos a poner, por ejemplo, Taller 1. En la descripción, eh, deberíamos indicar las orientaciones e instrucciones que le vamos a dar a los alumnos para el desarrollo de actividad. En este caso, esta actividad es muy importante eh, dejarle claro al alumnado cómo se va a desarrollar y cómo tiene que ir pasando de fase en fase y la importancia de cada una de ellas. Entonces, les recomendamos que aquí siempre vamos a poner un pequeño enunciado, vamos a poner las orientaciones en relación a esta actividad. En el siguiente apartado, el ajuste de calificación, eh, vamos a encontrar pues, cuatro tipos de estrategias de calificación, que están la acumulativa, la de comentario, número de errores o rúbricas. En la calificación acumulativa, es aquella calificación que nos va a permitir definir diferentes aspectos que vamos a evaluar, que en este caso los estudiantes van a evaluar, y pueden asignarle una puntuación, una vez que el profesor define eh, esos criterios o esos aspectos. En comentarios, eh, en este tipo de, de estrategia, simplemente el alumno va a poder poner comentarios sobre el trabajo eh, que tiene que evaluar, no, no hace falta, no va a poder calificar ni puntuar la actividad de su compañero, en número de errores. Aquí también vamos a definir una serie de criterios o aspectos, pero que los vamos a valorar entre sí o no. Esos serían los indicadores o valores que vamos a poder aplicar a esos aspectos que define previamente el profesor. Y en la rúbrica pues, vamos a definir una serie de criterios que van a tener diferentes niveles distintos niveles que el alumno tendrá que ir seleccionando esa puntuación en cada uno de esos criterios. En esta ocasión vamos a seleccionar en este caso vamos a seleccionar una rúbrica para después posteriormente una vez que tengamos terminemos de definir esta, este taller o esta actividad tendremos que definir la, la rúbrica. A continuación lo que nos aparece es la calificación por el envío y también hay otra calificación para la evaluación eh, podemos establecer un porcentaje sobre la puntuación que vamos a establecer sobre la tarea que vaya a entregar el alumno. Y también por hacer la acción de evaluador, pues también va a tener un porcentaje, una puntuación que le vamos a considerar por formar parte de, de esta actividad como evaluador. Eh, por defecto viene 80-20, vamos a dejarlo como bien establecido, pero ustedes podrían cambiar los porcentajes, incluso no establecer ningún porcentaje en, en en uno de los, de los apartados, pero bueno, en principio vamos a dejar por defecto. También podemos indicar la nota mínima que puede obtener una, un estudiante a la hora de realizar un envío y la puntuación mínima que puede establecer a la hora de evaluar un, un informe, una tarea, que, un archivo que, que envíe. Entonces podemos establecer los decimales en la puntuación, en principio vamos a dejar los ceros y continuamos ahora con los parámetros de los envíos. En este apartado tendríamos que indicar aquí todas las instrucciones para el envío. Sería aconsejable pues, indicar eh, cómo queremos que nombren el archivo que deben adjuntar, eh, alguna recomendación a la hora de, de adjuntar o de mandar ese documento que el profesor considere. Entonces aquí también vamos a indicar algunas orientaciones de, del envío. Y después tendremos que seleccionar si va a ser texto en línea, es decir, vamos a ofrecerle al alumno un editor para que pueda realizar la actividad o va a juntar, en ese caso va a juntar un archivo. Podemos indicar también el número de archivo, el tipo de archivo, podemos decir que deba juntar un archivo. En seleccionar el tipo de archivo vamos a decir que, que va a ser PDF. Vamos a recomendar que envíe PDF. El límite de la capacidad del archivo también podemos indicarlo, vamos a poner el límite. Y si podemos, eh, si vamos a permitir envíos fuera de plazo, también podríamos habilitarlo. En esta ocasión no lo vamos a seleccionar y continuamos con la configuración de la evaluación. En la configuración de evaluación también tenemos unas instrucciones que deberíamos indicar y creo que es importante en este caso en este tipo de actividad, Indicar cómo van a evaluar, si es una rúbrica, qué criterios van a tener, cómo se va a puntuar cada uno de los criterios Serían, pues, poner todas las recomendaciones y observaciones sobre la evaluación ¿Vale? Y el siguiente apartado es que eh, si vamos a considerar que el alumno eh, evalúe su propio envío Entonces si queremos que evalúe cada estudiante su envío, lo marcamos, si no, pues lo mantenemos deshabilitado en comentarios si vamos a permitir que aparte de pues de puntuar cada uno de los aspectos a considerar en ese trabajo si vamos a permitir que, que el alumno eh, indique o aporte comentarios podemos deshabilitarlo podemos dejarlo de forma opcional o hacerlo obligatorio vamos a dejarlo de forma opcional también se permite en esos comentarios juntar archivos. lo vamos a mantener en cero para que sea una especie de comentario una pequeña ventana donde su compañero o compañera pueda aportar un comentario a ese trabajo y en las conclusiones serían las conclusiones finales que aporta el profesorado en este caso el profesor o, o profesora eh, de la asignatura que ha propuesto esta actividad las ¿vale? conclusiones del profesorado en envíos de ejemplo, en este apartado podríamos aportar a un ejemplo para que ellos practicaran antes de hacer la realmente la evaluación que real, real, ¿no? la que les va a tocar calificar a un compañero. Podríamos aportar un ejemplo para que practicaran y después ya pasarán a la fase de evaluación. En esta ocasión nos vamos a marcar la opción de ejemplo. Después el apartado disponibilidad, tendríamos que indicar aquí la fecha tanto del envío como la fecha de la fase de evaluación. Es fundamental que indiquen cuándo, a partir de qué día y hora van, van a poder aportar el envío, cuándo finaliza esa fase y cuándo comienza la fase de evaluación. Es muy importante en esta actividad contemplar y tener muy claro las fechas y eh, destacárselo a los alumnos, ¿no? que deben cumplir las fechas para poder pasar de una fase a otra. ¿Vale? Después ya tenemos ajustes comunes, que sea visible en la página principal eh, de del aula virtual, no hay grupo en esta ocasión y no vamos a establecer restricciones. Y guardamos cambios. Una vez que guardamos cambios, ya hemos creado el taller, la actividad taller. Si accedemos a, al taller, verán que se establecen las diferentes fases por las que vamos a ir pasando. Está la fase de configuración, que es la que acabamos de hacer. Después habría una fase de envío, una fase de evaluación, de calificación y, por fin, el cierre del taller. Cada una de estas fases iremos pasando, el profesor tendrá que ir pasando de una fase a otra de forma manual. Entonces una vez que tenemos configurados los apartados que están configurados, ya nos aparece aquí en un color activo, en verde. Y estos serían apartados que nos faltan porque sería configurar la evaluación y pasar de la siguiente fase. Entonces en el siguiente video tutorial yo, yo les iré explicando cada una de estas fases. Eh, trataré de que vean cómo vamos pasando de una fase a otra y la importancia que tienen que se respeten eh, las fechas de, del envío y de evaluación para poder llegar al cierre del taller. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el siguiente video tutorial.